Sean todos bienvenidos a esta presentación, a esta oportunidad donde vamos a ver y aprender acerca de este espectacular sistema de donaciones. Este sistema es totalmente revolucionario e innovador, nunca antes visto. Esa es la realidad. En lo personal yo nunca había visto un sistema de donaciones que te dé este enorme potencial que tú lo vas a ver a continuación. Yo lo he catalogado como lo mejor de este año 2017. Te voy a mostrar entonces por qué yo lo he catalogado como lo mejor de este año 2017. Para empezar, te voy a hablar acerca de unas características que he visto y el potencial que podemos lograr aquí con este espectacular sistema. Como característica principal, el sistema es muy nuevo. Acaba de ser lanzado este primero de junio de este mismo año 2017. El sistema tiene algo llamado WAIT, que en español serían olas. Para entender bien el concepto de estas olas o WAIT, miremoslo así como fase o etapas. ¿De acuerdo? Entonces, como característica número uno, cuando tú vas activando las olas, Tendrás derecho a obtener más niveles para recibir donaciones Muy bien, con esto te quiero mencionar de que este sistema no es matriz forzada, no es matriz 2x2, no es binario, no es por orden de llegada Nada, nada de esos sistemas que hemos conocido en el pasado, esto es realmente extraordinario, nunca visto Entonces voy a explicar en las próximas diapositivas uh, a qué se refiere con esto de recibir más donaciones a medida que vamos activando cada ola Muy bien, tiene un sistema llamado Follow Me, ok, sígueme Donde las personas que entren contigo también te van a seguir en cada una de las olas cuando tú vayas activándola el potencial aquí es enorme. Fácilmente, oígalo bien, fácilmente podrás alcanzar cinco cifras y lo vas a ver. No estoy mintiendo con esto. Vas a poder alcanzarlo muy pero muy rápido. Las donaciones van directo a tu procesador de pagos. No hay intermediarios, no hay terceros. La plataforma no toca tu dinero. Todo el dinero en donación que tú vas a recibir irá directo a tu pasarela de pagos. Ya sean estas las cuales tú puedas elegir y configurar en tu back office. Es decir, el sistema te da muchas opciones para recibir donaciones. No solamente puedes recibir a través de Bitcoin, tú puedes establecer cualquiera de las carteras de Bitcoin que existen en la actualidad. Blockchain, Coinbase, Sapo, UDHOL, entre otras. Pero también puedes configurar y recibir donaciones en otras pasarelas tales como PayPal, Paisa, Solistro Pay. Yandex, Perfect Money, Neteller, Skrill, incluso puedes recibir por envío a través de Western Junior, MoneyGram Y también si hay personas en tu sector que te dicen, mira yo no tengo dinero virtual Pero sí tengo dinero físico, te lo puedo entregar en tus manos Tú puedes recibir dinero en efectivo Aquí te dan muchas opciones para que puedas recibir estas donaciones Incluso como parte del equipo te vamos a enseñar cómo puedes obtener estas donaciones directamente también en tu cartera de Payer y Perfect Money Muy bien, vamos a lo principal ¿Cómo funciona este espectacular sistema? Todos iniciamos en la ola número uno. Te puedes registrar totalmente gratis. El patrocinador, la persona que te ha invitado a ver esta presentación, te va a facilitar el enlace de registro. Una vez que tú mires las bondades que tiene este sistema y el potencial que tú puedes llegar a obtener. Entonces, tú te puedes registrar totalmente gratis. No vas a tener la presión de otros sistemas. Es decir, bueno, tú entras acá, te registras, ya estás allí en el sistema, pero no vas a tener la presión... Eh, como sistemas que hemos conocido en el pasado Plataformas de donaciones donde te dicen De que si en 24 horas tú no haces tu donación Te quitan el registro y tienes que volverlo a hacer Y tu posición la pierda No, no, no, aquí no sucede eso Tú te puedes, tú te puedes registrar totalmente gratis Y te puedes activar en el momento que tú quieras Cuando tú lo desees Muy bien, entonces Para que tú puedas empezar a recibir donaciones El sistema te va a indicar que debes enviar Dos donaciones de 10 dólares cada uno Muy bien, dos donaciones de 10 dólares cada uno en total serían 20 dólares, es lo único que va a salir de tu bolsillo. Entonces, cuando tú haces esas donaciones de 10 dólares cada uno, ya el sistema te califica y ya puedes promocionar tu enlace de invitación. Puedes traer todos los invitados que tú quieras. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo muy práctico. Invitas personas y traes 10 a este sistema. Muy bien, cada uno de ellos va a enviar también dos donaciones de 10 dólares cada uno. Pero una de esas donaciones de 10 el sistema le va a indicar a cada uno de ellos que te lo tienen que enviar a ti Y entonces tú comienzas a recibir 10, 10, 10, 10, 10 de cada uno de ellos Esto es espectacular Con este pequeño ejemplo, notemos que hemos ingresado a 10 personas Los 10 nos dieron la donación de 10 dólares cada uno Significa que hemos aquí obtenido inmediatamente 100 dólares Pregunto, ¿Cuánto fue tu inversión? ¿Cuánto fue tu capital? Correcto, solamente 20 dólares Ya has obtenido 80 de ganancia Muy bien, pero ¿Qué ¿Qué sucede? Sabemos de que no todas las personas pueden trabajar a, a un ritmo, quizás se les dificulta por el tiempo, eh, quizás por los niños, quizás por el trabajo, qué sé yo. Este trabajo de estas 10 personas, en este ejemplo, recuerda, eh, puede ser representación de un trabajo de una semana, trabajo de 15 días, o bien en el caso extremo puede ser el trabajo representado en un mes, ¿ok? Aquí el sistema no te obliga, no te dice que, que tienes que traer exactamente 10 referidos, no, no, no. Lo bonito de esto es que el sistema te dice que los invitados son ilimitados. Significa que no hay límites Esto no es matriz para traer dos o traer tres No, no, no, no Tú puedes traer todos los invitados que tú quieras Significa que tú puedes traer dos Si, tú tienes, si tu capacidad es que solamente puedes traer cinco O puedes traer diez O si tienes una gran red de 50, cien mil personas Esto va a ser espectacular para ti, mi amigo ¿De acuerdo? Entonces, tú vas a recibir esas donaciones de ellos Y por si fuera poco, también vas a recibir en dos niveles estas donaciones Es decir, vamos a poner el ejemplo que esta chica Va a seguir tu ejemplo y dice yo voy a seguir a mi líder y ella también comienza a invitar y trae 10 invitados. Imagínate, cada uno de ellos va a dar dos donaciones de 10 dólares cada uno. Una de las donaciones lo va a recibir ella porque son invitados directos de ella. Pero el sistema le va a indicar que los otros 10 dólares lo vas a recibir tú nuevamente. Imagínate, vas a recibir 10, 10, 10, 10 de cada uno de ellos de esos invitados que traigan tus directos. Imagínate, si cada uno de ellos, cada uno de estas 10 personas trae también otros 10, 10, 10 Significa que tu potencial de ganancia, imagínate, tu primera 10 personas que fueron tus primeros directos, te van a dar 10 dólares cada uno. Significa que acabas de lograr 100 dólares. Pero si cada uno de ellos, poniendo en este ejemplo que cada uno de ellos traiga 10, 10, 10, 10, significa que en tu segundo nivel pueden haber 100 personas. Cada uno te va a dar 10 dólares. Si hacemos la operación 100 por 10 nos va a dar 1000 dólares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tendrías ahora en tu bolsillo? Imagínate, 1100 dólares. ¡Wow! Esto es espectacular. Y tan solo... Tú invertiste 20 dólares de tus bolsillos. Algo espectacular también de este sistema. Como son 7 olas, el sistema jamás te obliga ni te obligará a avanzar a la siguiente ola. Es opcional. Tú, no, tú puedes trabajar si tú quieres y me dices, mira, hey líder, yo quiero trabajar solamente en la ola número 1 y quiero hacerlo en todo este año, perfecto, tú lo puedes hacer, no hay ningún obstáculo, tú puedes trabajar en la ola número uno todo el tiempo que tú lo desees, muy bien, nadie te lo va a obligar, ni tu patrocinador, ni los líderes que están arriba, nadie te va a obligar a avanzar a la ola número dos, ola número tres, y así sucesivamente hasta llegar a la ola número siete, pero, ¿qué te parece si yo te digo de que en la ola número dos vas a ganar más plata? ¿Qué me dirías? Exacto, claro que sí, mira entonces, en la ola número 2 tú te vas a activar enviando tres donaciones. Esta vez ya no son dos, sino que serían tres donaciones de 25 dólares cada uno. Significa que son 75 dólares. Esos 75 dólares va a salir de las ganancias de las donaciones que tú estás recibiendo constantemente en la ola número uno. Significa que ya no va a salir dinero más de tu bolsa, ya no va a salir más dinero de tu bolsillo. Ya calificas en esta ola número 2 y tú también puedes traer personas nuevas al sistema o estas personas, mira, son también aquellas que entraron contigo en la ola número 1 Gracias al sistema Follow Me Sígueme, también cuando ellos activen la ola número 2 También te van a seguir a ti Y el sistema le va a indicar que una de esas tres donaciones de $25 La vas a recibir tú nuevamente Y ahora comienza a recibir $25, $25, $25 de cada uno de ellos Espectacular Con solo este ejemplo ya hemos ganado $250 Esto es tremendo, esto es tremendo esta chica también sigue tu ejemplo y las personas que ella invitó o personas nuevas también entran con ella Le van a donar $25 dólares a ella, $25 dólares también tú recibes, imagínate, comienzas a recibir de cada uno de ese segundo nivel Por si fuera poco, el sistema nos permite en esta ola número 2 recibir donaciones en tres niveles, espectacular Significa que hay un tercer nivel, también suponemos que él trae 10 personas, 10 invitados Cada uno hace su donación y tú también comienzas a recibir donaciones de ese tercer nivel mira el potencial de ganancia entonces tus primeras 10 personas, a 25 dólares que se van a activar en esa ola número 2, sería un total de 250 dólares. 100 personas representarían el segundo nivel. A 25 dólares cada uno son 2,500. Y el tercer nivel representa 1,000 personas. A 25 dólares cada uno son 25,000 dólares. Si sumamos todo, nos da un total de 27,750 dólares. ¡Wow! Esto es espectacular. Y por tan solo haber iniciado con 20 dólares, imagina el potencial de este sistema. Yo a la verdad nunca lo había visto y no se compara con nada de lo que hay ahorita en la actualidad Por lo menos de lo que yo conozco Muy bien, ¿qué es lo que tenemos ahorita? ¿Qué hemos logrado? Mira, tenemos dos olas activas Funcionando y trabajando en paralelo Significa que vas o estás obteniendo siempre donaciones Tanto de la ola número uno en dos niveles Y la ola número dos en tres niveles Espectacular Esto es sensacional señores Muy bien, les voy a mostrar un resumen de las siete olas Es decir a medida que nosotros vamos activando las olas, se nos va aperturando un nivel más para recibir donaciones. Y vamos a ver entonces cuánto vamos a percibir en donaciones por cada persona que entra en esos niveles a medida que vamos activando dichas olas. Miremos, la ola número uno o la wave número 1, todo el mundo en dos niveles nos va a estar dando continuamente 10 dólares. Eso ya lo miramos en las diapositivas anteriores. También miramos la ola número 2. Todo el mundo en tres niveles te va a estar otorgando 25 dólares cada uno en esos tres niveles. La ola número 3, todo el mundo en 4 niveles te va a estar enviando 50 dólares. ¿Qué te parece? 4 niveles recibiendo 50, 50, 50. Espectacular. Ola número 4, todo el mundo en 5 niveles te estará donando 100 dólares cada uno de ellos constantemente. Todos los que vayan ingresando. Ola número 5, todo el mundo en 6 niveles te va a estar otorgando 250 dólares. Imagínate, todos ellos en esos niveles. En esta ola número 5. En la ola número 6, todo el mundo en 7 niveles te va a estar dando 500 dólares. ¡Wow! Esto es tremendo, señores. Esto es muy, pero muy sorprendente. Y venimos con la última ola, la ola de la bendición, la ola número 7. Todo el mundo en 8 niveles. Vamos a estar recibiendo de cada uno de ellos 1,000 dólares. Imagínate, estar recibiendo 1,000, 1,000, 1,000 de cada uno de ellos. Oh, señores, esto es una gran oportunidad. Ya vamos a finalizar. Solamente nos quedan 3 láminas. Les voy a mostrar a continuación 3 ejemplos, 3 tipos de personas. Sabemos que las matemáticas son correctas, los cálculos son correctos, no se equivocan. Pero muchas veces nosotros como personas tenemos pensamientos distintos, cualidades diferentes. Entonces, no todos tenemos el mismo potencial para invitar personas. No todos tenemos el mismo potencial o de, de atracción ¿okay? a las masas. Pero entonces te voy a mostrar tres ejemplos a continuación. Son tres tablas. La primera tabla es en base a tres personas. Es decir, a tres invitados que tú traes en este sistema de donaciones. El primer ejemplo que vamos a ver es en base a una persona que es solamente es capaz de traer tres invitados. Muy bien. Te voy a demostrar que con solamente tres invitados, Vas a obtener un rendimiento muy, pero muy considerable. ¿Ok? Recuerdas que en las características te mencioné que fácilmente se pueden alcanzar cinco cifras. Te voy a enseñar y te voy a mostrar que con tres personas tú lo puedes lograr. Y recuerda, esto no es matriz, no es forzada, no es matriz forzada, no es binario, no es nada de eso. Muy bien, aquí tu trabajo, tu esfuerzo va a ser muy, pero muy recompensado. El segundo ejemplo va a ser en base a cinco personas y el último ejemplo va a ser en base a diez personas. Muy bien, empecemos con el primer caso. De la persona que solamente es capaz de traer tres invitados. Entonces vamos a hacer este ejemplo. De tres traen otros tres y así en profundidad. Tres, tres, tres, tres en profundidad hasta ocho niveles. Ok, mira qué sucede. Espero que puedas apreciar bien estos números y letras que aparecen acá. Yo sé que está eh, muy pequeño, pero aquí arriba tenemos lo que son los niveles y del lado izquierdo las olas. Muy bien, todos iniciamos en la ola número uno. Invitas tres personas, cada uno de ellos te va a dar 10 dólares. Significa que has obtenido 30 dólares. Estas... Tres personas que tú invitaste, también dicen yo voy a traer otros tres y cada uno de ellos trae tres, tres, tres. Significa que en el nivel número dos vas a tener nueve personas. Cada uno de ellos va a dar 10 dólares. Obtienes en total 90 dólares. Si sumamos todos los 30 más los 90 nos daría un total de 120 dólares. Este es el punto donde yo le digo a todos los compañeros y tú que estás viendo esta presentación, yo sé que tú eres inteligente y acabas de ver... De que si activas la ola número 2 vas a obtener mayores rendimientos Entonces como somos inteligentes y hemos visto el potencial de ganancia en la ola número 2 Activamos y les recomiendo que actives tu ola número 2 con los 75 dólares ¿okay? que, no que no va a salir de tu bolsillo sino que va a salir de la misma ganancia generada en esta ola número 1 Te queda un total de ganancia de 45 dólares Pero ya tenemos activa la ola número 2 y mira qué sucede En la ola número 2 estas tres personas ya sea personas nuevas o personas que nos siguen Nos van a otorgar 25 dólares cada uno Sumarían en total 75 dólares estos tres invitan otros tres o son las personas que le van siguiendo también a ellos. Significa que en el nivel 2 tenemos 9 personas. A 25 dólares que nos van a donar cada uno, obtendríamos 225 dólares. Y estas nueve personas se multiplicaron y cada uno trajo 3, 3, 3. Significa que en el nivel 3 hay 27 personas. A 25 dólares cada uno son 675 dólares. Si sumamos ganancias de todos esos niveles, nos daría un total de 975 dólares. ¡Excelente! Mira, tenemos solamente entonces dos olas activas. Si sumamos ambas ganancias, los 45 más los 975 nos daría un total de 1,020 dólares. Pregunto, pregunto, ¿con cuántas personas iniciaste? Correcto, solamente con tres invitados. Este ejemplo es en base a esa persona que dice, mira, yo no yo no tengo 10 personas, ni puedo traer más. Ok, pero tienes tres y si estos tres también son personas que se van a activar y que van a trabajar y que van a traer otros invitados, oye, con solamente tres personas, mira lo que has logrado, ¿de acuerdo? Ahora mira cuando nosotros activemos la ola número 3, lo que va a suceder. Si notas bien aquí en esta tabla, en el nivel 4 de la ola número 3, mira cuántas personas hay, 81 personas, pero nos van a dar cada uno 50 dólares. Si sumamos toda la ganancia de esta ola número 3, mira el potencial que vamos a recibir, mil dólares. Así es, señores, mil dólares. Esto es espectacular. Te voy a mostrar a continuación solamente los totales. El total de ganancia o potencial de ganancia en la ola número 4 sería de $36,300 dólares. ¡Increíble! En la ola número 5, tu potencial de ganancia es de mil dólares. Ola número 6, $1,639,500 dólares. Y la ola número 7, $9,840,000 dólares. Alguien me decía en una de las presentaciones que hacíamos, y lo quiero explicar en esta oportunidad, eh, alguien me decía mira mi hijo a mí no me convences con números exorbitantes perfecto por eso le estoy mostrando tres tablas en base a tres personas o características de tres personas donde según su capacidad y su tiempo pueden lograr y trabajar en esta plataforma nadie te obliga nadie te dice que debes estar 100% pegado a la computadora para realizar este trabajo no lo puedes dedicar el tiempo que tú quieras en el momento que tú lo desees entonces a tu ritmo de trabajo en tu ritmo de trabajo tú vas a lograr todas estas cosas. Es decir, el ejemplo número uno en tres personas, mira, mira, solamente de tres en tres en profundidad hasta ocho niveles, lo que has logrado en ocho niveles, 9.840.000 dólares. Imagínate. Y, est y estando activo en la ola número siete. Ahora, ¿qué sucede si cambiamos esta tabla y ahora lo vamos a hacer en base a cinco personas? Cinco traen otros cinco. Imagínate aquí está todo, va de 5 en 5, de 5 en 5 ok, potencial de ganancia en la ola número 1 ya lo comprendimos, voy a ir directo, más rápido 300 dólares, le restamos 75 dólares para activar la ola número 2, nos quedan 225 dólares ya tenemos activa la ola 2 y el potencial de ganancia sería de 3875 dólares tenemos dos olas activas sumando todo en la ola 1 y la ola 2 nos da un total de 4100 dólares otra vez, una pregunta, ¿con cuántas personas iniciaste? exacto con cinco invitados, porque este ejemplo en base a cinco invitados, exacto. El potencial de ganancia, mira cómo cambia. Si tú recuerdas, en la ola número 3, ¿cuánto daba el potencial de ganancia? Seis mil dólares, correcto. Ahora, en la ola número 3, mira qué diferencia. Ahora es de 39 mil dólares en la ola número 3. Ahí son las cinco cifras que te mencioné, ¿ok? Entonces, esto es variable. Sabemos de que no todas las personas pueden traer la misma cantidad de invitados. Uno puede traer tres, otro puede traer cinco, otro te puede traer veinte. Quizás alguien puede entrar contigo y te puede traer una red que tenga debajo de ellos de 500, 1000 personas a 2000 personas, etcétera. ¿De acuerdo? Significa que aquí hay un enorme mercado. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que en este sistema tú eres pionero. Habla hispana, es pionera. Como es nuevo, esto apenas está iniciando. ¿Ok? Entonces, mira el potencial de la ola número cuatro. 390.500 mil dólares. Ola número 5, 4 millones 882 mil dólares. Ola número 6, 48 millones 827 mil dólares. Y la ola número 7, 488 millones dólares. Y vamos a la última tabla: representación de 10 personas. 10 traen otro 10 y así sucesivamente. Potencial de ganancia de la ola número 1, 1100 dólares. Le restamos 75 para activar la ola número 2, nos quedan 1025. Potencial de la ola número 2, 27,750 dólares. Tenemos dos olas activas. Sumamos la ganancia de la ola 1 y la ola número 2, nos daría 28,775 dólares. Y por tan solo haber traído 10 invitados. Esto es realmente un sistema espectacular. Ola número 3, el potencial sería de 555,500 dólares. Ola número 4, $11 11,111,000 dólares. Ola número 5, 277,777,500 dólares. Esto es espectacular. Mira la ola número 6, 5 billones. 555 millones y 555 mil dólares espero haberlo dicho bien hola número 7 mira 111 billones con 111 millones y 110 mil dólares yo te doy la bienvenida a este equipo contáctate por favor ya con la persona que te ha invitado a esta presentación o que te ha pasado este video, ok Contacta con ellos y sé parte de los pioneros en este espectacular sistema, nunca antes visto. Por eso se mencionaba al inicio, nunca antes visto. En lo que es lo personal, yo no lo había visto jamás en otros negocios, es primera vez y me ha encantado. Algo que quiero recalcar de tres cosas que me llamaron la atención y te lo quiero mostrar a ti y revelar. Número uno, como el sistema es nuevo, me, me dediqué a buscar por internet y casi no hay mucha información con respecto a este sistema. La única información que encontré fue eh, como cuatro videos en YouTube propios de la plataforma. Y para colmo, videos en inglés, significa que esta oportunidad, esta diapositiva, esta presentación que estás viendo, nadie más la tiene, solamente los miembros de nuestro equipo y lo mejor es que para nuestros invitados, para nuestro equipo, de acuerdo, van a tener la presentación, todas las herramientas y también ya estamos trabajando en la elaboración de las traducciones de inglés portugués y ruso para abarcar todo ese mercado de personas. Muy bien, entonces, eh, desde ya, bienvenido al equipo, contacta con tu patrocinador y desde ya, felicidades por tomar esta gran decisión de unirte a este sistema revolucionario e innovador sistema de donaciones. Hasta entonces y que Dios te bendiga.